Pues muy buenas tardes, días o noches, pues miren, yo me acabo de levantar, han de creer que sonaron las campanas de catedral y pues me levanté para atenderlos a ustedes. Han de creer que todos los sábados los voy a esperar aquí en el Teatro Calderón a las 3 de la tarde, a las Merititas 3, ¿eh? Pero ¿saben qué? os pues traigan también a los chiquillos, a toda la familia, para hacer juntos el recorrido por las entrañas del Teatro Calderón. Han de creer que el Teatro Calderón está rete bonito y hay mucha gente que no lo conoce de los adentros. Pues miren, abajamos hasta los sótanos y subimos hasta las gallolas, allá donde cantan los gallos han de creer. Vengan, aquí los esperamos, ya saben, todos los sábados a las Merititas tres.